Aquí va a cambiar a otro tópico, que son las defensas de tipo adaptativas. Son, eh, son específicos para los patógenos con los cuales nos encontramos en la vida o premeditadamente. ¿ya? Como, eh, es decir, premeditadamente son las vacunas. No, los que nos encontramos en la vida son los que nos vamos a encontrar en la vida. Y eh, los premeditadamente son las vacunas con las cuales eh, nosotros somos inmunizados. ¿ya? Eh, es un sistema más lento que los anteriores, pero la ventaja es que es un sistema que tiene memoria, ¿ya? porque su protección dura toda la, la vida. Y es generalizado para todo el cuerpo no un órgano en particular, como hemos visto que hay mecanismos particulares para la piel o para el torrente sanguíneo, esto es una inmunidad eh, la inmunidad adaptativa o la defensa adaptativa son más generales para todo el organismo. Entonces tenemos dos tipos de inmunidad adaptativa, que llamamos la inmunidad de tipo humoral, que se refiere a la generación de los anticuerpos, que es esta molécula que está a la izquierda de la pantalla. Otros son mecanismos particulares de defensa celular que los vamos a ver ahora. Primero entender que los anticuerpos son macromoléculas que son eh, generadas por eh, un tipo particular de linfocito, que se llama los linfocitos B, y los anticuerpos pueden viajar tanto por el sistema linfático como por eh, el sistema circulatorio sistémico, ¿ya? Y, y lo que hacen eh, es eh, atacar o interactuar con antígenos, en general los antígenos son cualquier sustancia química y que en el caso de los seres vivos esa sustancia química son macromoléculas biológicas que no están presentes de manera normal en el cuerpo. Y los que no están presentes de manera normal en el cuerpo son las bacterias, eh, los hongos, eh, ciertos virus y ciertas toxinas. ¿ya? Bacterias, no todas las bacterias, ya sabemos que hay bacterias que no son malas, digamos, las que están en el tracto intestinal. Y los linfocitos B, como vimos hace un rato, también se originan en la médula ósea y cada uno puede llegar a contener eh, 10.000 moléculas de anticuerpos presentes ahí en la membrana, ¿ya? Que pueden rec reconocer algún patógeno o un set de patógenos eh, normales. Este, este es un patógeno ahí con cara de, de malo, ¿ya? Entonces, inclusive, eh, cada linfocito podría tener un único set de anticuerpos, ¿ya? Eh, y se estima que, que a nivel del, del cuerpo humano uno podría por todas las combinaciones de anticuerpos que uno tiene podría tener a, alrededor de 20 millones de llaves llamados estos anticuerpos digamos de membrana que tienen estos linfocitos eh, presentes ¿ya? es una gran variedad y una vez que están maduros pueden estos linfocitos moverse y, y colonizar otro, eh, otros órganos para producir esos anticuerpos bueno, eh, pero ¿qué es lo que pasa cuando llega un organismo, digamos, eh, hace contacto con estos linfocitos? ¿Ya? El, eh, lo, lo que suele pasar es que el linfocito se clona a sí mismo, o sea, genera muchas copias de entra en mitosis, ¿ya? generando un ejército eh, de células con el mismo anticuerpo para el virus, la bacteria o lo... Eh, o el a, a, Antígeno al cual Específico al cual está reaccionando Aquí hay un linfocito B Con mucho eh, eh, Anticuerpo Digamos de membrana Que se, se pueden ver acá y, Pero dentro de eso El linfocito hay, Resulta que como es una respuesta adaptativa De largo plazo Hay linfocitos que van a Dedicarse a combatir Efectivamente pues esta, sale este linfocito Con la espada a combatir activamente eh, eh, los, eh, las, el patógeno extraño, la sustancia dañina. Y hay otros, en cambio, que no van a participar del ataque directo, si, sino que van a ser de um, linfocitos B de memoria, o células de memoria, como dice acá, que lo que van a hacer es mantener un, esta población de, eh, clonal, que reconoce a ese antígeno en particular por un largo tiempo. Eh, estos, como producen eh, mucho, no solamente tienen anticuerpos en la membrana, sino que pueden secretarlo, eh, tienen mucho retículo endoplasmico rugoso, como pueden ver en esta microfotografía. ¿Ya? Y es porque ahí se produce la, la síntesis de proteínas eh, en los ribosomas que están en el retículo endoplasmico rugoso. Esto tiene, digamos, mucho sentido. Bueno, ya, pero ¿qué pasa con estos anticuerpos ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales ellos pueden destruir la, la célula eh, o los patógenos, digamos, no deseados? Entonces hay varios mecanismos. Uno, eh, uno me mecanismo es el que se llama opsonización, ¿ya? Y la opsonización significa simplemente que se marca el, el, el virus en este, en, en este caso ya. Por ejemplo, aquí está una opsonización del virus del SARS-CoV-2, que es del, del COVID-19, por anticuerpo. Aquí va un, un anticuerpo soluble en el plasma, eso hace se une a la membrana. Y eso hace de que eh, sea una marca para que llegue un fagocito y lo reconozca como una partícula que tiene que ser ingerida. Es un mecanismo, la opsonización Otro mecanismo es simplemente la neutralización, que es que el virus se va a llenar de tantos anticuerpos ya, que no va a ser posible para el virus, por ejemplo, infectar una célula, que sabemos que los virus necesitan el mecanismo existente en, en la célula para poder multiplicarse. Entonces, esto es como un, una cosa casi mecánica, que es que eh, el anticuerpo se une al, a los antígenos presentes o a las proteínas presentes en la membrana del virus y impide que se pueda unir a una, a una célula que está por acá. ¿ya? Y la otra cosa es que es eh, algo que generan eh, los anticuerpos, es que se genera una aglutinación. Entonces, un, un, como tienen varios sitios de unión iguales, pueden generar esto, eh, acumulación de partículas virales junto con anticuerpos ¿Ya? generar eh, una especie como de, no, no sé si llamarlo coágulo, pero un, un, una pelotera, digamos, de anticuerpos con partículas virales, y eso no, también es identificado por los fagocitos, ¿ya? y aquí está más o menos lo, la, lo, la fase que tienen que ver, lo mismo explicado, digamos, en más simple, de los distintos mecanismos de opsonización neutralización y aglutinación. Y finalmente eso es reconocido por estos eh, eh, fagocitos que pueden ingerir este, este patógeno en base al reconocimiento de, de los anticuerpos. Bueno, y esto como se podrán imaginar eh, en este punto, las vacunas son muy importantes porque precisamente las vacunas son eh, eh, son eh, un mecanismo para generar estas células de memoria que recuerdan estos eh, antígenos a través de la clonación de estas células B que tienen el anticuerpo para ese antígeno en particular. ¿ya? Y es un mecanismo que es inducible. ¿ya? Y esta es la base de cómo funcionan las vacunas. Entonces, la, la, la manera tradicional de las vacunas, que, eh, que, eh, de las vacunas tradicionales, es hacerlas con patógenos inactivados, como en este caso acá, de un patógeno muerto, por ejemplo, o las proteínas de los patógenos, las proteínas que son importantes para generar una respuesta inmune. Y como activan esas células de memoria, generan una protección que dura toda la vida. El, el problema que tenemos, eh, eh, que en el caso, por ejemplo, de virus como la influenza, esos virus son capaces de mutar año tras año, eh, sus, eh, sus antígenos, entonces la vacuna que uno eh, eh, tiene un año puede que no, no sirva para el año siguiente porque hay otra cepa dando vuelta en el ambiente y eso tiene que ir cambiando y, y en general los, los cambios como que más o menos se conocen un poco porque lo que suele pasar que eh, virus que están en el hemisferio norte en la, en la época invernal de la influenza se pasan en el verano, o sea, en el invierno siguiente al hemisferio sur. Y después los, esos cambios se pasan de nuevo al norte porque hay mucha migración. ¿ya? Y eso quedó súper en evidencia con el caso del virus del COVID-19. Esta migración de virus porque es un virus respiratorio al igual que la, que la influenza. Ahora no está muy claro todavía a esta altura de la investigación porque está algo nuevo Si realmente el SARS-CoV-2 es un virus que muta, va a mutar estacionalmente Como la influencia no está muy claro ya. Así que eso lo vamos a ver después de que pasemos un par de inviernos ¿Verdad? ¿Cómo se va a comportar este virus en la población? Eh, lo más probable es que es un virus que no sea erradicado eh, Es difícil eso por las características, como dije, que se parece a la influenza, pero vamos a tener la tecnología para desarrollar vacunas. Eh, hay otra manera de dar inmunidad, y esto es muy importante, eh, que es, hay inmunidad de, de tipo transitoria, ya, que no tiene que ver con estos mecanismos, que es el traspaso directo de los anticuerpos. Y esto ocurre de manera muy importante con el feto, eh, a partir del que recibe anticuerpos de la madre, y eh, también recibe anticuerpos eh, eh, por la leche materna. ¿ya? Entonces la lactancia es muy importante en este caso, porque hay efectivamente un traspaso de anticuerpos. Eh, ojo, pero esto no es un traspaso de anticuerpos eh, que genere, digamos, inmunidad. Eh, digamos, inmunidad de largo plazo, sino que simplemente genera una protección durante el periodo que está eh, ocurriendo, la, la, la lactancia en el, en el caso del lactante, ¿ya? ¿Ya? pero no genera una inmunización de largo plazo. Ahora, eso es como lo mismo eh, que está pasando eh, en el fondo, es como lo que ustedes han escuchado ya en eh, la contingencia que está terapia con anticuerpos para tratar el COVID-19. Eh, es decir, eh, que es la misma aproximación, si yo doy anticuerpos de esto a una persona, eh, eh, que tiene el virus lo que va a hacer es precisamente esto de que los anticuerpos van a atacar el virus, van a disminuir la infección viral eh, pero no, la van, no van a generar inmunidad claro porque no va a estar actuando sobre los mecanismos que tienen que ver con inducir inmunidad y no obstante se han hecho algún intento eh, y aquí en Chile en particular se ha hecho este intento de hacer transfusiones de plasma ¿Ya? En, eh, el, existe, digamos el, Básicamente con la misma máquina que se hace la diálisis Se puede obtener el plasma de, de personas donantes Que han tenido, han sido afectadas por el COVID-19 Ahora, lo que se ha eh, esto que se intentó digamos muy entusiastamente al principio Porque también se emplea como terapia en, en otras enfermedades eh, eh, rápidamente se dieron cuenta que en realidad en una gran mayoría de, de casos eh, el, el haberse enfermado del COVID-19 no genera una inmunidad de largo plazo de hecho creo, la última vez que escuché este tema era creo que del orden del 30% genera una inmunidad de largo plazo es decir, una carga de anticuerpos suficiente como para poder repeler una infección futura, ¿ya? De hecho, eh, yo tengo un estudiante de doctorado que se enfermó del COVID-19, menos mal que le dio con, eh, con pocos síntomas, y después él entusiastamente, como cualquier joven científico, fue a ofrecer su sangre eh, para que le sacaran plasma para ayudar a los tratamientos, pero... Le hicieron un, un, una titulación de anticuerpos, se dice, para ver eh, si había adquirido una inmunidad potente y resultó que no. No tenía suficiente anticuerpo, así que no se podía utilizar su plasma. Así que él está en riesgo de poder infectarse nuevamente. Entonces aquí estamos un poco en el misterio. No sabemos si realmente esto, eh, esto, eh, esto es útil. O sea... Eh, sí, esto no quiere que no se haya hecho, pero la, la gran dificultad es obtener precisamente eh, pacientes que hayan tenido el COVID-19 y que hayan generado una inmunidad potente, ¿verdad? para que sirva su carga de anticuerpos para ser tratado y en una transfusión a un paciente que sí está afectado y está en una etapa grave. Bueno, y lo interesante que nos ha dejado desde el punto de vista biotecnológico esta, esta pandemia es que eh, hemos empezado a escuchar eh, otras tecnologías de vacunas que habitualmente no conocíamos. Por ejemplo, que las tres principales vacunas que se están desarrollando a nivel mundial contra el COVID-19 son eh, vacunas, eh, primero que nada, no vienen de partículas virales eh, o, o virus inactivado o molido de virus, sino que eh, al principio lo que se hizo fue, y esto fue hecho por eh, bioinformática, fue determinar cuáles proteínas eran las más importantes del virus eh, para generar una respuesta inmune. Y eso se hizo por bioinformática, o sea, no experimentalmente, sino que en el computador. Y se determinó que había un conjunto de proteínas que eran las más importantes. Entonces, lo que se hizo fue sintetizarla artificialmente en levaduras. <risa> Hacen y esto, dirá, pero profesor, la levadura, qué, qué raro eso. Bueno, el mismo mecanismo que se utiliza para hacer cerveza, ¿no? o, o pan, o lo que sea. Eh, las levaduras, hay eh, levaduras transgénicas en que uno le puede meter un gen para que exprese una proteína eh, que no es propia de la levadura, sino en este caso es una proteína que se llama recombinante, que es una proteína del virus y la va a producir en grandes cantidades. Después filtramos, Sacamos las proteínas de eso y con eso generamos la vacuna. Es una tecnología que ustedes seguramente no habrán escuchado. La otra tecnología, que son en base genética, son vacunas de ADN y vacunas de ARN. Es decir, son vacunas que contienen el material genético, ¿ya? el ADN o el ARN mensajero, eh, para que sinteticen alguna proteína en particular del, eh, del virus. Y eso obviamente va a generar una respuesta inmune propia del organismo eh, ante la presencia de esta proteína extraña. ¿ya? Entonces, eh, el problema que seguramente en esta semana, de hecho se ha discutido, el problema con es que estas dos vacunas, ¿eh? que hay acá, que el material genético, si no se mantiene a muy bajas temperaturas, eh, se degrada rápidamente. Entonces el ADN tiene que mantenerse como a menos 20 y el ARN mensajero como a menos 80. ¿ya? Entonces no es muy práctico a la hora de andar haciendo una campaña de vacunación nacional andar con un refrigerador de menos 80. ¿ya? Entonces eso, eso es algo, habitualmente para que ustedes tengan una idea, eh, los buenos refrigeradores que tiene usted en su casa, a lo más que van a enfriar es en menos 20 grados. ¿ya? Entonces eso es algo razonable. ¿ya? Pero en cambio una vacuna de ARN, de ARN eh, necesita un refrigerador de menos 80 y eso no es, usted no lo compra, no en Falabella. ¿ya? No, no, no hay esos refrigeradores, son los que se utilizan más en investigación. Entonces ese es un problema, un problema actual que se está procurando solucionar.